Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos eh, Pase de batalla, ¿ok? Pero está en la prueba común, o sea, hay que tener en cuenta esto Todo lo que está en la prueba común puede llegar a cambiar después en el juego, ¿ok? Para aquellos que lo, digamos, compramos el pase de batalla Esto puede significar algún tipo de cambio Así que bueno, quiero traérselos para que por lo menos estén al tanto Después cada uno hace lo que quiere, si se le canta comprarlo, lo compran Si no se les canta eh, no se les sale del bolsillo comprarlo. No lo compren. Bien, yo solamente se los traigo a modo de info para que, para que sepan. Bueno, el pase de batalla. Prueben la renovada, la renovada. La renovada temporada número 7. Bien, del pase de batalla. Eh, a principios de marzo, para aquellos que no sabían, eh, comienza la séptima temporada del épico, bueno, no sé si es tan épico, pero pase de batalla, ¿bien? Durará casi tres meses y será diferente a las temporadas anteriores. Sin embargo, al igual que antes, tendrán que atravesar un largo camino a través de las etapas de progreso y los dos paneles de recompensas. Bueno, eso hasta ahora no, no, no, no cambia, digamos. Pase de batalla estará disponible en etapa de pruebas preliminares, el sistema de progreso, los valores y... Varias características relevantes de la prueba común estarán sujetos a cambios, eso es lo que le dije recién, no son definitivas, bueno, bla bla. Pase de batalla seguirá teniendo tres capítulos, bien como antes, y los jugadores deberán seleccionar uno de ellos para comenzar su aventura por la temporada. Sin embargo, la forma en la que interactúan con los capítulos cambiará notablemente. Ahora podrán completar los capítulos en cualquier orden, no hace falta que sea el primero, el segundo y el tercero. O sea, puedes arrancar por el que se te cante a vos, bien. Eh, también pueden pausar la finalización de un capítulo y pasar a uno distinto. O sea, puedes No sé, estás, arrancaste con el segundo, por decir algo. Eh, no sé, lo dejaste en la mitad y pasás al otro. Bien, porque se te ocurre o porque tenés ganas, yo qué sé. Eh, de esta forma. Eh, de esta forma ahorrarán tiempo y podrán llegar a las etapas con las recompensas más atractivas en cada uno de los capítulos Depende de lo que a vos te convenga, bien Tuvimos en cuenta sus comentarios y mejoraremos la pantalla de selección de recompensas Y por favor, porque bastante, bastante culo triste eh, Además ahora será más fácil usarla, bueno, eso no, nos interesa El tema es que esté clara, o sea, que sea sencilla, clara para cualquiera que quiera usarlo si juegan sin seleccionar un capítulo o cuando el capítulo está pausado, seguirán ganando puntos de pase de batalla, que luego podrán invertir en el capítulo seleccionado. O sea, por más que lo pauses, seguís ganando igual puntos. Después decís, bueno, los quiero aplicar en este capítulo o en este, o en el primero, o en el segundo, o en el tercero sencillo, pero no olviden de gastar sus puntos ya que esto no se olviden porque después están cuando faltan tres días para que termine el pase de batalla están, che, pero se acumulan para el próximo che, pero podría ser algo en el próximo, no, bueno ya sabes que no, eh, pero no se olviden de gastar sus puntos ya que al final de la temporada los puntos de pase de batalla que no hayan usado desaparecerán, o sea, los perdiste bien, eh, los comandantes dedicados que completen los tres capítulos desbloquearán una nueva sección de recompensas en la tienda del juego, donde encontrarán bonos, o sea hay otra cuestión acá importante, si vos te preguntabas de qué forma, de cómo carajo consigo bonos, bueno, acá tenés una de las formas más, no sé si sencillas, pero si sentás el culo y jugás bastante al WOT, seguramente vas a poder llegar a las últimas, pase, eh, a las últimas etapas del pase de batalla, seguramente, o sea, tenés que completar las tres etapas fases bien eso está está clarísimo o sea, tenés que hacerlo sí o sí donde encontrarán bonos y recompensas de las seis temporadas anteriores ok o sea tener en cuenta totalmente eso si no consiguieron alguno de los premios de las temporadas anteriores de pase de batalla podrán canjearlos en la séptima temporada si ya recibieron dichas recompensas tendrán la oportunidad de canjear bonos más bonos ¿Qué hace con los bonos para que ellos no lo sepan puedes canjearlo por por equipamientos, los que se llaman morados Que son mucho mejores que los tradicionales Incluso que los rosas Que son esos que podés cambiarlos por, por créditos Y eh, incluso también podés llegar a comprar vehículos por bonos Que están en la tienda dentro del juego ¿okay? eh, Después, si no consiguieron alguno de los premios eh, Bueno, ya lo dije Puedes obtener, o pueden obtener todos estos objetos invirtiendo los puntos de pase de batalla que ganaron al completar los tres capítulos. Seguirán ganando puntos para la sección de recompensas de acuerdo a las reglas estándar incluso luego, luego después de haber completado los tres capítulos. ¿okay? Bueno, también actualizamos la sección objetos por fichas, recuerden que podés ir cambiando eh, tus fichas por diferentes tipos de objetos dentro del pase de batalla Durante la primera prueba común todo el contenido y todos los precios de esta sección estarán sujeto a pruebas, o sea lo están analizando, lo están viendo Por supuesto, luego encontrarán vehículos de nivel 10 de las temporadas anteriores a un precio de prueba de 5 fichas cada uno Recuerden eso, chicos. En la séptima temporada habrá tres nuevos y míticos vehículos principales de pase de batalla. El Krambagnen, eh, el Leopard 1 y el Tito 4 o el T-114. Acá está con su, con su respectivo camuflaje 3D. El t 4 eh, La verdad que está lindo. La verdad que mucho, como siempre los que me conocen saben que el maquillaje de los vehículos no es mmm, algo que me mueva mucho el piso a mí en lo personal. Sí, está lindo, pero no me cambia la vida, la verdad Sinceramente, si bien así, o pelado, con camuflaje cualquiera Me da exactamente igual Pero bueno, sé que hay coleccionistas Sé que hay gente que le gusta Así que nada, respeto su... Eh, Sus gustos, ¿no? Por supuesto Bueno Principales cambios Pase de batalla Rediseñamos el sistema de progreso Este sería un resumen de lo que estuvimos hablando recién Rediseñamos el sistema de progreso del pase de batalla Ahora los capítulos se pueden completar en cualquier orden los jugadores también pueden pausar la complexión de un capítulo y saltar a otro diferente. El progreso de cada capítulo se muestra en la versión de prueba. Las recompensas por completar etapas del pase de batalla se acreditan solo después de elegir un capítulo. Una vez que un capítulo sea completado, se deberá elegir el siguiente. Una vez que lo terminaste ya está, fuiste. Los puntos del pase de batalla se pueden obtener incluso sin elegir un capítulo. Lo que habíamos dicho, pon que lo tengas pausado o seguís sumando puntos igual. Y después se pueden invertir en el progreso de cualquier capítulo. Agregamos estilos 2D, únicos y progresivos. Para quienes completen todos los capítulos, se desbloqueará una nueva sección de la tienda del juego donde los jugadores podrán comprar varios artículos con los puntos del pase de batalla. Ahora los jugadores siguen obteniendo puntos incluso después de completar todos los capítulos del pase de batalla. La lista de objetos se puede cambiar. Mejoramos la pestaña de selección de recompensas. Y simplificamos el proceso de obtención de recompensas aún más. Actualizamos la sección de artículos por fichas de la tienda del de juego. Bueno, acá hay un par de correcciones que bueno básicamente han sido eh, tapadas con estos cambios principales. Así que bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Más que nada informativo para ver qué piensan ustedes. Déjenme en los comentarios si... Eh, son de comprar el pase de batalla, si les chupan huevos, si no les interesa, si les gusta, si los emociona esto o la verdad es que les da exactamente lo mismo. Yo soy de los que sí consigo el pase de batalla, sí lo compro y sí porque te da muchos beneficios, al fin y al cabo eh, todo suma para que tu cuenta esté cada vez un poquito más eh, grosa, más gordita, ¿no? Así que bueno, nada amigos, muchas gracias por estar ahí. Los quiero, déjense el like, suscríbanse y nos vemos en el próximo directo, no, video. No no sé por qué dije directo. Besos. Chau, chau.